Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia emocional, que nos toque para así tomar decisiones justas, decisiones acorde a cada situación. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 de la mañana en este subprograma de mañana y por el canal 10 de Telenor. Recuerden que llegamos desde Hermanas Mirabal a Samaná y con Empalme, con las ciudades de La Vega, Santiago, Moca, Puerto Plata, Encotuí y en todo el mundo a través de telenor.com.do. En Estados Unidos, diferido a las 11 de la mañana, se retransmite este espacio por el 1014. Junto a mis compañeros estaremos tratando temas de interés del orden local, regional, nacional y, e internacional. Ya saben que Fulvio Ureña está de vacaciones, se reintegra Dios mediante el lunes, pero la verdad que es una vacación eh, extensa. Yo pregunté y dije que ese en vez del negrito lindo le vamos a llamar el negrito mimado de aquí del programa. Pero ya saben, ya estaremos unidos los tres y Raquel Ortega se integra más adelante. Inmediatamente vamos a, a dar el informe del tiempo, hoy eh, nos hemos levantado al venir hacia el, la planta televisora de Telenor, vimos una densa neblina por allá, por la zona sur de la ciudad, pero para el día 31, viernes 31 que es hoy, el día que vivimos hoy, del año 2018, eh, se incrementan, se incrementará varias provincias. El aviso de meteorología, continuarán los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país. La onda tropical fue reubicada o re, reubicada 10 horas de la madrugada, situándose actualmente sobre la porción oriental del país. Esta se encuentra en una masa de aire bastante húmeda e inestable. La vaguada en los niveles medios y alto sigue perturbando la atmósfera para apoyar los procesos convectivos. Por tanto, se pronostica nublados frecuentes acompañados de aguaceros moderados. A fuerte. En ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, ocasionales principalmente hacia las regiones norte, noreste, este, sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Debido a las precipitaciones que se han estado produciendo, la UNAME mantiene la alerta meteorológica ante posibles crecidas de, de, y desbordamientos de ríos y cañadas y arroyos, inundaciones urbanas, así como deslizamiento de tierra en varias provincias. Se incrementa varias provincias en avisos meteorológicos. A ver, Monte Plata, La Romana, Monseñor Noel, Trinidad Sánchez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, Duarte, La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez, Barahona, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Aviso, a, a la Altagracia, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Ato Mayor, El Gran Santo Domingo. Ya saben que para mañana sábado las condiciones del tiempo en el territorio dominicano seguirán dominadas por las vaguadas en los niveles medios y altos sobre las Bahamas, en combinación a la humedad reinante y los efectos locales. Calentamiento diurno y orografía crearán las condiciones necesarias para que ocurran aguaceros torronadas y aisladas ráfagas de vientos hacia las regiones norte, noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Onamé vigila la onda tropical sobre el país que está acompañada de nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas. Presenta una baja probabilidad para convertirse en un potencial ciclón. Ya saben, es muy baja la probabilidad de que esta... Eh, onda tropical se pueda convertir en ciclón tropical durante las 48 horas. Eso es buena noticia. También se les da seguimiento a una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una amplia área de baja presión entre las costas del África y las islas de Cabo Verde. Se mantiene como potencial ciclón tropical. Bueno, muy amplio el informe de Odname, pero necesario. Y sobre todo orientador. Saben ustedes que el, la Oficina de Meteorología Dominicana, dentro de sus facultades, está la de informar y, sobre todo, dirigir los aspectos de las temperaturas y de indicarle a la sociedad qué está pronosticado, qué se puede que puede venir, ya que estos son fenómenos que gracias a Dios ya estamos contando con la tecnología y el acompañamiento de otros centros a nivel mundial que dan seguimiento a estos cambios climatológicos. De esta forma usted puede hacer preparativos con las debidas previsiones y así ya le informan que para el día de mañana se combinarán estos efectos y podrían producir en algunas ocasiones eh, chubasco acompañado de tormentas eléctricas o de ráfagas de viento. Pues bien, señores, eh, eh, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pretendemos a veces tener un, un inicio de programa un poco alentador, pero ya saben que estamos de feria, Expoferia Mayorista está en pie, se está desarrollando, en el Club Mayorista de San Francisco de Macorís. Recuérdense también que le hemos dicho que estos son esta actividad celebra su 24 edición, 24 edición y en la cual ha transcurrido 24 años de una experiencia importante que lo ha colocado como el centro de negocio durante cinco días. Mi propuesta, mi orientación hacia el comercio local y Cámara de Comercio y las instituciones a Telenor que es una de las empresas más importantes de esta zona y que ha mostrado su preocupación por resaltar los valores y las eh, virtudes que ofrece San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, la región del Nordeste. De esa forma nos proyectamos, transformamos eh, diametralmente, cualquier mala imagen que pueda eh, llegar a otros lares del, de, del territorio del mundo por una cuestión de principios o de mal comportamiento de algún dominicano. Por lo tanto, somos hombres y mujeres de trabajo. San Francisco de Macorís espera a toda la región del Nordeste que se hagan cita aquí en la Feria Expo Mayorista 2018. Ese es nuestro pedido y nuestra invitación formal. Y ya saben que Telenor, Publicarte y la Asociación de Mayoristas les esperan. Señores, es necesario, como dice, se cae de la mata, el que nosotros, pretend como orientadores, como informadores, también demos nuestra opinión acerca de lo que gravita en estos momentos, a pesar de tantas eh, noticias y de informaciones y de situaciones, la política sigue y seguirá gravitando en el ámbito nacional, a la cual no somos ajenos, somos ente político muchos dicen que no viven de la política, otros que no quieren saber de lo político, y así, nos compartimos distintas opiniones. Yo soy político, yo soy político y pertenezco a una organización política del sistema, la Fuerza Nacional Progresista. Y por eso muchas veces cuando hablo, como trato de ser lo más independiente posible, le hago las observaciones para que no caigan en la de discutir aspectos personales y que pongamos claramente en la mesa las cosas y como son, y como yo en, en lo particular las veo. Para mí es preocupante, en un país cuya historia heroica trae en el libro Dominicano, episodios de arrojo y verdadera eh, interesa por parte de quienes acometieron esos hechos en favor de tener una república libre e independiente de toda potencia extranjera y que con ellos desarrollara entre dominicanos y dominicanas este terruño querido. En el devenir, Independencia, la Primera República, la Segunda República, la Restauración, San Francisco de Macorís, el último de los pueblos y el que se, el que se negara a rendir curto a la anexión y subir nueva bandera, siempre San Francisco de Macorís con su arrojo. Pero llegó el, el tirano, salimos del tirano, llega el proceso de recomposición, regresa Juan Bosch, logra unas elecciones en el 63 democrática con el 62%. De forma absurda no han vendido que aquí se ganó con el 62% o el 61% en la pasada elecciones, pero no, no la han celebrado, porque todo fue una especie de, de imposición hasta de las, de las encuestas y hasta de la votación, que eso debe ser nulo de, de pleno derecho, pero lo hemos aceptado. Pero seguimos ahí en el proceso, la guerra 65, luego viene la, la, la, la parte que regresa a Balaguer y entonces tenemos entonces un presidente que trata de organizar, pese a todas las revueltas, se le indigaba, que el asesino, que los 12 años, que esto, pero había que ver en qué momento le tocó gobernar a Balaguer. De haber tenido debilidades, hacía tiempo que lo hubiesen derrocado. Y para yo decir esto, porque vengo de origen, de una familia balaguerista en principio, a la desaparición de Balaguer obviamente eh, se decide pasar a otras filas, en el caso de mi madre al partido de la liberación dominicana y el caso nuestro mantenernos en el amparo del vincho castillo a través de la fuerza nacional progresista. Todo eso conlleva toda una trayectoria política y de vivencias desde mi niñez, porque no, crecimos eh, en la política, pero viendo y dándonos cuenta todos los pasos, todos los cambios. que resulta? Leonel Fernández llega en el 96, le limita la constitución y no cambia constitución. Bájense de eso que no fue así. No baja, no va a, la, a, a tocar la constitución para continuar. No, viene la oportunidad de que Danilo sea candidato y se enfrenta a Hipólito Mejía en el 2000. ¿Lo recuerdan? Gana Hipólito porque Balaguer dijo que no le daba juguete dos veces a un muchacho que se portara mal, al mismo Danilo, porque no es, no mantiene una posición firme. Eso fue a Danilo que le dijo Balaguer eso, porque había perdido la condición de negociador ante Balaguer porque se creía que era ya presidente. Y Balaguer prefirió que fuera Hipólito Mejía, no le dio el favor de esos votos. Pero Hipólito, engrampado en el poder, se siente con oportunidad, y promueve la reforma constitucional para habilitarse él. Gana la reforma por encima de todos los controles y finalmente tiene su merecido porque el pueblo trae a Leonel Fernández nuevamente. Bajo una crisis económica y la debacle de los bancos, que todo el mundo conoce esa historia, Leonel un dólar 50, un dólar la gasolina 200 y pico como la tenemos ahora, el dólar como lo tenemos ahora, fijo que esto es lo más grande que yo me encuentro entonces Lionel sortea la suerte, baja el dólar, estabiliza la economía, encontró un banco central por debajo de la reserva no teníamos reserva porque todo se usó y así sigue hasta 2012 pero con una reforma a la constitución la más que nadie ha escuchado criticarla la más avanzada posterior a la de Juan Bosch y esa es la que nos ocupa en este momento en el 12 Leonel tenía más del 58% de la popularidad y era un presidente activo y eso generó que se transformara la constitución hoy día tenemos las mismas condiciones de límite que tenía en el 12 y en el 15. ¿Y cómo es posible que todavía, sabiendo que la Constitución establece ese límite, que no es para Danilo exclusivo porque él fue que la transformó y él mismo aceptó la, el transitorio que el presidente que bajo ese esquema se postulaba no podía asistir nueva vez. Pues ahora, a este país, después de todo este recuento que le hago, se le quiere imponer y a través de medios pagados establecer nuevas formas de pensar de la Constitución cuando tenemos una Constitución que no admite interpretación. Usted se imagina, señores, Debilitar más el sistema jurídico de protección al Estado Dominicano por un empeño de un grupo, de un partido que sabemos ya tiene un opositor interno que demostró fuerza el pasado domingo. Y solamente porque tiene un congreso propio, porque tiene un, un grupo propio, poner al país a sufrir las mismas condiciones de una reforma a la constitución, no para buscar avance ni para buscar mejoría institucional, sino para debilitarla, porque simplemente le va a favorecer a quien lo haga. Y si se tiene por, por sentado de que no puede haber retroactividad, pero tampoco puede haber legislación para provecho propio porque eso la misma Constitución lo niega. Señores, ¿a dónde iremos a llegar con el sistema jurídico dominicano si se toca nuevamente la Constitución? Me, me extendí un poquito porque hice un e una explicación que la Constitución debe ser respetada por encima de toda apetencia de partido o de grupo de persona. No respetarla emancillar cada vez que lo haga la memoria histórica del pueblo dominicano. No se mueve y así iniciamos en De Mañana este viernes 31 de agosto y le tenemos un contenido amplio. Una gran revolución.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 por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Tengo que anunciarles Que en el día de hoy Vladimir eh, No estará presente Pero vamos a presentar las noticias Está Ah bueno, pues llegó Vladimir Paula Buenos días, Vladi De mañana Francis Caramba, sabemos que ha estado bien atareado en ferias Buenos días, hermano. Hermano, hermano. Eh, aquí tuve un inconveniente con los muchachos. Me, me comenzaron a interrogarme. Eh, verdad, Fui objeto prácticamente de agresión porque me, me querían obligar y decir: Tú no eres Vladi, tú no eres Vladi. Yo sí soy Vladi. Porque la información era que no venía, ¿verdad? Sí. Pero incluso, Rafaelito, pues, Francis, tú has visto esas películas que se ponen algunas eh, máscaras, sí. Y se la sí. quitan Querían arrancarte la sí, máscara Sí, querían arrancarme arrancar, con todo eh. Yo dije, soy yo, soy yo <risa> Muy bien Bendiciones para todos ustedes, Francis Igual Que, hermano, que hoy es viernes Sí, el, el cuerpo viernes, lo sabe Siempre tratamos de Verdad, de, de poner la cosa un poco más dinámica Hay un, algo muy bonito, Francis, también A propósito, que hoy es viernes Sí Y sobre todo, Francis, está lloviendo Ahora sí. me han parado un poquito, mi hermano Correcto. Pero la musiquita que viene a continuación, Francis, es fuerte, viendo la lluvia caer. Ok, esperamos. Entramos rápidamente en materia de noticias en el ámbito internacional. Racistas agreden joven dominicano en Bélgica. Una gran tifulca fue lo que se generó entre un adolescente de 15 años, su hermana ambos de origen dominicanos y varios ciudadanos belgas, luego de que los últimos le vociferaban negros al joven. ¡Wow! En el video se observa que algunas de las mujeres lo agreden físicamente y le tiran a la línea del metro. Escuchemos audio ambiental. ¡Adelante! Hey, don't touch, don't touch. A Oh, señores! ¡Increíble, ¿eh? Esos jóvenes de origen dominicano por allá, por su piel, por su color de piel. Miren cómo son víctimas de racismo. ¡Increíble! Eso fue en Bélgica, señores. Le vociferaron negro al joven dominicano y de la manera que lo maltrataron. Bueno, él se pudo defender también. Él se pudo defender. Mírenlo ahí, ¿eh? El belgas pensaba que iba a ir más fácil con el dominicano Ajá Yo soy negro, claro que soy negro y tengo la negrura por la sangre Ahí está entonces No apoyamos ningún tipo de acción agresiva De ninguna parte, de ninguna raza Pero me agrediste primero Me ofendiste por mi color Y entonces, bueno Miren señores el presidente de Brasil dice no cerrará la frontera a venezolanos. Michel Temer aseguró que es impensable que su país vaya a cerrar la frontera con Venezuela ante el alto flujo de personas que ingresan huyendo de la crisis política y económica de ese país. Así que vamos a escuchar. Adelante. Sería, repito, impensable cerrar la frontera. No entiendo cómo podemos decir que el presidente Temer piensa cerrar la frontera. No va a pasar, al contrario. Ahí están las declaraciones del presidente Temer de Brasil. Miren, en el ámbito nacional, hombre resulta herido por parte de enamorado de su esposa. El herido responde al nombre de Juan David Ramírez el hecho ocurrió en San Juan de la Maguana lo hirió un enamorado de su esposa oh Dios veamos yo tenía el niño sentado en el motor, eran las 9 y ella estaba cerrando, y estaba hablando con un compadre mío, y él se apareció de rápido con un machete, yo pude tirar el niño y me dio a mí. y se mandó de nuevo. bueno, anoche yo me dirigía como siempre a la banca, a buscar a mi mujer eran las nueve de la noche, yo siempre la busco a las nueve y andaba con un niño mío de tres años y hace un par de días yo hubiera discutido con un muchacho. Prácticamente no sé si él está enamorado de la mujer mío o qué sé yo. No sé, porque yo no paro por ahí, yo trabajo, estudio. en el asunto porque el que está dado soy yo y yo estaba desalmado Que si yo hubiera tenido algo encima peleando con él no fuera nada. Pero yo estaba con mi niño y si las autoridades no toman carta en el asunto, yo soy un hombre y el que está dado soy yo. ¡Increíble! Como increíble ha sido lo expresado por Euclides Gutiérrez Félix, dirigente del PLD, quien dice que la constitución se puede reformar otra vez. Escuchemos. Pero ¿y quién ha dicho que las constituciones no se pueden modificar? Sí. Pregunto. Además, nosotros tenemos la si ¿sí otra vez. La, la, la constitución es modificable como como y las leyes son derogadas. Ay, mi madre, lo dijo todo, Euclides. Se puede reestructurar la constitución de la República Dominicana. Reformarla. Habló por mucho, Euclides. ¿eh? Vamos al ámbito local regional rápidamente. La ADP llama a paro por 48 horas en demanda de diversas reivindicaciones. Las sesionales, las 10 sesionales de las provincias Duarte y hermanas Mirabal se irán a huelga el próximo mes por 48 horas. Escuchemos. De las 10 sesionales del de ADP en las provincias Duarte y hermanas Mirabal anuncian a nuestro pueblo y la nación dominicana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 ...de la mañana y concluirá frente al edificio de oficina pública... ...donde quedan la gobernación provincial y la dirección general, regional de educación. Pues ahí está, miren, exigen la construcción de puente... ...en la comunidad de los Rivera de Los Sánchez... ...en San Francisco de Macorís... ...este puente, señores... ...ay Dios... ...recuerden ustedes aquella vez, alrededor de casi un año, dos años... ...el puente colapsó, se fue... Producto de lo que fue la crecida del río Jaya en aquel momento. Y ellos se han visto en la necesidad de ellos crear este mecanismo para poder cruzar. Mírenlo ahí. Escuchemos. Ah, Yo le pido al gobierno que por favor venga a ver por esta comunidad, porque hay muchos habitantes. Cuando llueve, ¿cómo hacen? Ah, se pasa muchísima hambre, porque ¿cómo van a cruzar y a comprar? Sí. Bueno, ellos nos han prometido de que no van a hacer puentes. La, la cosa europea es. Okay. Y según vi que vienen pronto, estamos esperándolo. Un llamado al gobierno sobre esta situación. Bueno, que bajen, no. a ver si no hacen el puente para acá, para acá. ¿Cómo se hacen ustedes cuando llueve para trabajar? Llevar los niños a las escuelas? Bueno, sí, Río a pasarlo mojándose los pies, como quien dice. A veces hay puentes de barata, pues vamos y la armamos y así. Bueno, señores, ahí está la petición que continúa, ¿eh? Protestan en Pimentel exigiendo el arreglo de sus calles. Los pimentelenses, ay mi madre, de sus calles, de sus caminos, de sus callejones, que se encuentran intransitables. Así que ahí está señores, vamos a ver. Adelante, escuchemos. Hemos dado los pasos diplomáticos correspondientes, hemos ido a la gobernación en diversas ocasiones, muchas ocasiones. El gobernador nos ha prometido que la van a arreglar una y otra vez, pero la comunidad ya no aguanta más. Paño tibio no lo aceptamos. La única o el único diálogo que la comunidad entiende es que entre en la maquinaria adecuada la que se requieren para que hagan la calle. O de lo contrario, esa autopista que usted ven ahí, estará paralizada sin tiempo ni espacio. A los funcionarios correspondientes de nuestros sectores, para que traten de compadecerse de nuestra necesidad, que es la carretera en primer lugar. Bueno, de igual manera en las Guaranas han amenazado con detener, con realizar protestas, si detienen el arreglo de la carretera. Ellos llegaron hacia Telenor para denunciar esa situación. Escuchemos. Una de las cosas que nos inquieta bastante, que se nos ha hablado de eh, la parte más poblada que tiene la carretera, y más importante, dejarla para una segunda etapa. Eso nosotros no podemos permitirlo. ¿Qué han dicho? que la obra la van a parar para una 50 de porque falta uno tubos entonces yo digo que esos son problemas de ingenieros y que el ingeniero tiene que llamar y disnapa para que le resuelva el problema y no decir que la van a parar y que por eso entonces nosotros entendemos que esa es una base principal por la cual ellos pueden comenzar a trabajar del cruce del canal hacia los limones porque es un poco un pequeño po eh, un poquito nada más que no hay ni dos kilómetros, que falta, que nosotros necesitamos que nos falten de lo contrario, nosotros ya pondremos fecha para la, la jornada que vamos a realizar. Señores, ahí está la situación también en las guarnas. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, porque es 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno, en preferencia, es Agua Randy Lyle. Francis. ¿Eh? Escucha esto, Francis. Es uno de los grandes. Diego. Rafaelito, súbelo. Wow a veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo Ay, ¿Qué pieza ¿Qué pieza con ella voy a darle la bienvenida a Raquel para integrarla Ay, inmediatamente al ser buenos días Raquel ¿La ¿La ¿quién bueno, Raquel. El morenito lindo que ahora le dicen el morenito mimado porque no, el morenito, ha cogido la, la el morenito el Explorador. Explorador. <risa> explorador. Hola, buenos días, y Buenos días a todos ustedes. Sí. Anda de montaña en montaña. No sé a quién es que está copiando. Raquel. Buenos días. Buenos días para ti. Día abrazo, hermano. Tarde, Raquel, siento a Rafaelito tímido. Súbelo, Los sueños que han pasado, sueños son, se caen como castillos en la arena. arena. Obra las penas del amor que se ha frustrado, es así Esos que son, son Rafael, las penas. Pero, por favor, súbelo, penas de amor, de amor desesperado, penas de amor Acentuar, porque saben a llanto, como mueren las penas de amor. El amor vuelve tanto señores. Bueno, bendiciones para todos. Dejate la, la pista caliente. Sí. Feliz fin de semana. Sí. Al morenito explorador Hermano que... <risa> <risa> del alma y sí, bueno. desde allá. Nos esperamos por aquí. A cada ustedes, <risa> de gracias por habernos preferido, por habernos recibido en sus hogares durante esta semana. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí el próximo lunes tempranito, ¿eh? en número, en el número uno de las mañanas. ¡Feliz fin de semana! Gracias Tú, pero, hermano, gracias. Rafaelito. amor Me da la mano. José Gómez Romero. Dianto. José Gómez Romero. Su nombre artístico es Excelente intérprete. Con una sí, voz amor. totalmente Díaz. distinta a todos los. Porque es como lloroso, como así, eh, romántico Sí, romántico sí, sí, totalmente. Penas de amor Y de verdad que duelen las penas duelen Y si usted no pasa la página, queda dolido sí. El desprendimiento no, no se advierte cuando se empeña el corazón en, con, en mantener ese recuerdo y esas cosas Lo correcto es que pasemos la página, correcto. continuemos y veamos las virtudes y la, la belleza sigue? de la vida que claro, sigue. sigue Cada mañana es una, un día nuevo una oportunidad, por supuesto, de, de compartir, de agradecer todo lo gratis que se nos brinda y que Dios nos, re, nos regala la luz, el sol, compartir. antes de analizar ver. las noticias internacionales, uh -huh. nacionales y locales, me, me encuentro aquí en el, diario, en el nuevo diario uh -huh. que se ha puesto en circulación ya un libro que se llama El Manual de la Chapeadora. Ay, sí, en esta semana. Es autoría de Wilcy Bautista la Antigua, autora, pero ella establece que tiene un mote como despeyorativo, discriminador para la mujer y de que se interprete correctamente en los ámbitos, que es un mensaje al final que no es para que sea un manual de aprender a chapear, dice ella, no. <risa> pero es interesante eh, el manual, vamos a ver si para que los amables televidentes lo vean Ella es Wilsis, Bautista Manual de la Chapeadora En razón de que está siendo tan usado, tan usado el término Y ciertamente que crea una nota un tanto... Es discriminatoria para la mujer, porque no todo se puede interpretar de que, bueno, cuando ven un hombre de cierta edad con una joven de cierta edad, lo que se percibe o se dice, lo está chapeando. Sí, pero no, pero no, necesariamente, no necesariamente. El amor eso, eso existe sea, y se promueve y los valores también. Y hay jóvenes que y mayores, adultos, terminan agra, eh, agarrado ahí, uh -huh. en ese sentimiento. Ahora, si surge una relación basada en el disfrute, en los teneres, en las cosas, en la diversión, eh, y, y ese es el mundo que los rodea para llegar a tener una relación estable, eh, Ahí hay dificultad. Claro, y que se da en todas las relaciones, sí. no en una edad específica, ¿no? porque de que uno sea joven y otro viejo, no. Se esté dando meramente esa situación. Y de hecho, el término se ha puesto de boga, eh, lamentablemente, pero eso se ha existido siempre. Sí. siempre. Y de un lado y del otro, hombres que se a mujeres, como claro. dicen en algo popular, y mujeres también. así, Eso se ha dado siempre. Bueno, y esta, mira. Bueno, hoy es día de San Ramón Onato, uh -huh. así que felicidades a todos los que lleven por nombre Ramón. Donato. Donato. Eh, Raquel, en las Internacional, bueno, agradecer al, al Jaya, ¿verdad?, que no. nos envía la segunda edición de agosto. Eh, bueno, vemos, propone coalición sacar al PLD del poder, eso es Guillermo Moreno, quien estuvo entrevistado por nosotros, tanto por Marco como por mí, en la Feria Mayorista, en el marco de la inauguración de la 24 edición. Eh, y ahí vemos parte de la inauguración en edición 24, de igual manera, la juramentación, juramentan a Evelyn de la Cruz, presidenta del Consejo de Regidores. Cooperativa Vega Real celebra su eh, congreso número 18, ¿verdad? De las mujeres, de mujeres. Y Atlético de San Francisco conquistan Serie Regular Liga Dominicana de Fútbol. Felicidades al Atlético de San Francisco de Macorís Un deporte que no es, no era muy común Pero se le está apoyando y dando realce en estos momentos Y que el doctor Nelson Rosario Socía Había dicho muy enérgico Si ganamos el domingo vamos a estar en el programa de mañana el lunes Pero hmm. no ha pasado por aquí <risa> Bueno, ese canón está anunciando una conferencia anual la que siempre realiza en esta ocasión será para el viernes 14 de septiembre, la cena benéfica anual. Contará con el conferencista el doctor Richard Marine y Federico Campos. Así que enhorabuena. Ahí está Bien. esa importante información también Bien. en esta edición del Jaya. Gracias, como siempre, Adriano Cruz, por enviarnos. La... En las bueno. internacionales, Raquel, racista agreden joven dominicano de Bélgica. Pudimos ver... Uh -huh. ¿Cómo una persona puede tener la iniciativa si tú llegas a una estación de tren o de autobús y tú estás lo más normal, tranquilo, y que alguien te observe y que sienta rechazo al punto de agredirte? Como a nosotros no nos pasa, eso no nos sucede. Ellos, que muchas veces critican nuestra situación cuando tratamos de contener la frontera para que no pasen ilegales a República Dominicana, ellos nos colocan en el mundo como racistas, como xenofóbicos, pero a ninguno se le maltrata. Simplemente, ¿dónde está su documentación? Si usted no la tiene, no puede estar aquí. Eso es lógico, ¿verdad? Pues vimos cómo maltrataron a un joven de 15 años, que él finalmente golpeó duramente a la se mujer. Se defendió, defendiéndose, uh -huh. no es lo correcto, pero lamentablemente él fue agredido y se tuvo, y manotearon. Lo, ¿Y tú te imaginas que lo hubiesen arrojado al tren en el momento ¿En que, que, pasa, que pasaba que el llegaba. tren? Una desgracia, una tremenda tragedia. ¿Eh? Así es, una tragedia. Entonces, en el audio se escucha, parece ser a la hermana, dale duro, dale duro porque él, él era lo único que reaccionaba. Esta mujer que aparece, lo, lo agarra, él se defiende también y finalmente esta, él, él la retira y se defiende. Eso no debe suceder entre seres humanos cuando esas diferencias no están marcadas por ningún tipo de interés eh, público. Claro, el color de la piel ni la nacionalidad debe ser un motivo para discriminarte ni mucho menos para... Eh, ella no quería que él subiera, estuviera ahí. Eso fue una un, locura. Una discusión, bueno, ahí se armó esa trifulca entre ese adolescente de 15 años y varios ciudadanos belgas que le vociferaban negro al joven. Por eso, ahí comenzó todo, ahí están viendo las imágenes, la evidencia, todo quedó grabado. Y bueno, y ya se han pronunciado en torno a este caso. Pidiendo y pedir al, pueblo, al y... gobierno belga que rinda una opinión acerca y, y sobre todo una disculpa al pueblo discul dominicano. Como mínimo. Como ¿Verdad? mínimo, porque eso es lo correcto en condiciones como como esta. Bueno, sí. Otras informaciones, también comentar en el ámbito eh, local, ahí vimos algunas peticiones que hacen el sector en varios sectores, sobre todo las necesidades, las reivindicaciones que necesitan algunos sectores. Continúa, este es el pan nuestro cada día, cada vez, todos los días mostramos en el bloque de noticias los diferentes sectores que solicitan sobre todo el apoyo de las autoridades. Pero también otra de las que damos seguimiento es el anuncio que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores, la filial de acá de San Francisco de Macorís, que integran la provincia, la seccional, los 10 presidentes de la seccional de Hermanas Mirabal, la provincia de Hermanas Mirabal y, y la de la provincia de Duarte. Ellos han anunciado que para el próximo martes y miércoles estarían realizando una protesta, sobre todo por las reivindicaciones que dicen que no han sido cumplidas por el MINER. Y le llaman mentiroso y buen incumplidor. Y ahí está. Esto es un año escolar que acaba de empezar, apenas dos semanas tiene, de inicio pero que ha empezado con mal pie en algunos aspectos aspecto en el área por supuesto del de uniforme que la expectativa estaba creada a raíz del cambio radical de la estructura sí. de Apolocher y con colores identificando cada una de las regiones no pudo empezar así porque los suplidores no cumplieron pero también la Asociación Dominicana de Profesores les recuerda también la estructura de varias de las escuelas que están todavía deterioradas y que no permiten que se dé clase de manera normal y situaciones también con algunos profesores y directores. Son muchas, son muchas las demandas y están haciendo este llamado a un paro de 48 horas eh, que va a afectar directamente a los estudiantes que son los, los la causa sobre todo a donde llegan todas las consecuencias de los errores del Ministerio de Educación, pero también de las actitudes, en algunos casos, del propio, la propia ADP. Ellos han hecho innumerables actividades, no sí. podemos decir de que no han utilizado procedimientos y que se han ido a la huelga de una vez. No. Debemos reconocer eso, que han hecho piquetes, que han, han hecho diferentes, han tomado diferentes acciones, han enviado cartas, se han reunido en, en Santo Domingo, aquí también en la regional, han buscado otras alternativas antes de llegar a este paro. Eh, pero entiendo de que iniciando el, el año escolar no es malo no es lo mejor, es lo conveniente es docencia y protesta de, juntos, sin paralizar docencia. Pero bueno, me imagino, ellos Raquel, entienden que el gobierno nada más le escucha así. Me imagino, Raquel, que la impotencia produce una reacción mayor a pesar de ser docente y de a pesar de ser maestro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, Viendo el ámbito nacional, las quejas por obras o infraestructuras paralizadas, construcciones paralizadas de escuelas, necesidades de escuela en el territorio. ¿Y qué es lo que es la revolución? Porque me mencionan una y otras no. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos Eso... que es un proceso que de golpe y porrazo todas no la podrán solucionar y todas el 100% de la escuela no estarán hábiles siempre, bueno, pero que también hay que evitar los vicios de construcción de las nuevas Entonces, que han sido reportadas en Y se ven en, casos en pie, pero no funcionan. Vez. Mira. Entonces hay mucha deficiencia, pese a todo, pese a que tienen los recursos disponibles para trabajar. Ya. Claro, hay que reconocer los avances, los progresos que ha habido, la tanda extendida. El, el equipamiento de estas hay que sí. reconocerlo, no somos crueles, no somos injustos pero con el recurso que tienen no debiéramos estar hablando todavía de reparación y de estas situaciones que el ADP le recuerda al, al minero sí mira en otro orden, qué está pasando en este país, dos cosas porque quiero también tocar lo que dijo eh, Euclides uh -huh. respecto a la a la constitución pero, ¿cómo es eso? Que un hombre resulte herido por parte de. enamorado de su mujer. ¿Qué te parece? Mira. Euclides Gutiérrez Félix. Cosa de la vida. Como es un. un sostenido de la política todavía. Es decir, es mantenido de la política tiene muchas cosas que podemos dar como virtudes de su, su conocimiento histórico, sus aportes, pero como él minimiza la facilidad con que él dice que si se puede reconformar, que se reforma la constitución, si lo quieren, lo hacen. Que no es verdad. Pero es que verdad no que se aquí se hacer. pasa, en pero, dos días se es, pasa una reforma. Pero es vergonzoso que se reforme la constitución solo para buscar reelección. Es lo vergonzoso. Y que tú teniendo en una gestión, de gobierno, una promoción de la, de la reforma en el 15, que exista el artículo 24 con esa reforma y a la vez el transitorio que lo limita, que el propio Reynardo Pared Pérez dice que es imposible que así se proceda a una reelección. es vergonzoso. Ahora no, no están esperando que el Tribunal Constitucional decida sobre, ese transitorio. sobre ese transitorio. Que es inconstitucional. su claro, Suberoiza lo destacaba. Dice. Ayer y lo decía dice todo Iza. El medio de comunicación que debe que esa sería una salida para buscar opción del de sí. presidente si desea reelegirse. Pero qué resulta. Que hay tres salidas. Una es la reforma a la Constitución. Otra es esperar este. Eh, Pero esta qué Sentencia del Tribunal. No creo que lo vayan a declarar inconstitucional Porque de fue la decisión de los reformadores Y está establecido para limitar Porque no es un asunto propio de la constitución Es un asunto de las apetencias Parece que en ese partido En no esas condiciones gente. no es real Que sea inconstitucional Para mí el constitucional se va a pronunciar Y lo va a sostener Estamos en espera Nos vamos a la pausa señores Retornamos con más aquí en de mañana Me gusta. Cuando amanece, cuánto me gustas. Vayas tomar tu cielo, me gusta todo en sí, ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero, mi vida. Me gusta como eres y toda su belleza. Cabe los brazos de mí. República Dominicana lo tiene todo.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 Al haber asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Debemos agradecer a Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio, acá San Francisco de Macorís. Calle La Cruz, esquina Castillo, ahí estamos frente al porvenir, 809-588-7675, no juegue con tus ojos, óptica máxima visión, chequeo de la vista totalmente gratis con médicos especialistas cubanos y también tenemos la montura que va de acuerdo a tu personalidad, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de las Guaranas porque allí lo encuentra todo en un solo lugar. Supermercado Almanzar, en esta temporada de escolares, tiene todos los útiles escolares que usted necesita, así como los personajes favoritos en mochilas, loncheras, cuadernos y también libros de texto, lápices, en fin, todo. Vaya, Supermercado Almanzar les espera, calle principal 34A, La Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y recordarle que es tan nuestro como la Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, frase, vámonos a compartir sí, algunos bueno, temas. Bueno, yo creo que tiempo de Raquel para que nos traiga esos temas. Gracias Francis, gracias Amables Televidente. Vamos a hacer una tertulia, compartir algunos Bien. temas, por supuesto, que están en la palestra. Lo primero es felicitar al Comité Organizador de la Expo Feria Mayorista 2018 por este gran esfuerzo que están realizando de mostrar lo mejor y de hacer una fiesta del comercio, mostrando los talentos que tienen, sobre todo en materia del comercio. Más de 200 empresas exponiendo sus productos a precio de... Pero también instituciones de servicios y educativas mostrando su quehacer. En el día de ayer estuvimos compartiendo los micrófonos con nuestro hermano Emil Peralta en la conducción y el corredor cultural estuvo de fiesta con la participación de las dos academias, de las dos casas de altos estudios que tenemos en nuestra provincia: la UAS Recinto San Francisco de Macorís y la Universidad Católica Nordestana. Ahí estuvimos conversando con un doctor nicaragüense, él fue, él fue presidente del. Y estuvo disertando ayer sobre la cuarta revolución industrial y hablaba de todos los aspectos importantes de hoy día en materia tecnológica, como la salud y el propio comercio y le, está eh, a la vanguardia con esta temática y cómo la tecnología nos facilita la vida. Y ponía el ejemplo el doctor. Eh, el de que esas chaquetas que tú usas y que usan la mayoría sí. de los hombres constantemente para andar bien formal vestido, eh, establecido ese protocolo hace muchísimos años, en los próximos meses estaría trayendo a los, los productores, los produc la, la, quienes producen la chaqueta, las empresas productoras, le estarían in insertando un chip que va a determinar en qué población, qué población utiliza más ese vestuario. ¿Qué edad de, tiene esa población? ¿En qué circunstancia? ¿En qué lugar? ¿En qué escenario se utiliza? ¿Qué le serviría esto como una medición, como un estudio, para luego entonces producir la que conviene a ese mercado? Parte de la vanguardia y cómo va decir, la agilidad, que va el uso de la tecnología y nos facilita de, la vida. de de índice de proyección de producción. Sí, como un estudio de un es decir, mercado, de quién utiliza esa vestimenta. Pero me resisto a pensar. ¿Quién, dónde, cuándo? Me resisto a pensarlo porque a la vez estaría teniendo un chip de ubicación. Sí, te ubicaría. Y Ahí violan, y ahí viola, se violan la, la intimidad, eh, poco. el derecho a la intimidad. Eh, la privacidad del individuo eso me recordó la película que te colo le colocan el chip aquí en el cuello y que sí. por ahí te manejan y te controlan como un títere como una marioneta okay. múltiples películas que pero esa, eh, esa bueno, herramienta. veremos porque sí. a, y tampoco podría yo tener la compra de un de una chaqueta y que no se me indique y que, que no este se posee te un chip que hará esto esto esto esto uh -huh. esto esto esto esto y pero pasará un tiempo quizás para que uno lo acepte. Sí, sí, como todo en la vida, sobre todo los cambios producen ese, ese problema de rechazo al principio y luego a los largos años es que nos damos cuenta si era beneficioso o no. Pero era parte de los ejemplos que él nos ponía en el día de ayer y, y disertó previamente una, esa conferencia titulada «La Cuarta Revolución Industrial», para el sector empresarial en el salón de conferencias. En el día de hoy habrá otra conferencia importante también, todo un programa cargado de múltiples actividades. La UAS le ha querido llevar de regalo también una conferencia en materia del tema del emprendurismo o el emprendimiento. En las 7, 8 de la noche será alrededor esta conferencia en el salón de conferencias en este marco de la feria disertará el viceministro del mesit Bueno, interesantes atracciones para los niños, para los adultos, un área de juegos inflables, un, un zoológico para que los niños también vean algunos animales exóticos que están expuestos ahí y algunos endémicos, propiamente endémicos. Pero también las atracciones artísticas. En la noche de ayer cerró con broche de oro, Crispy. Ahí estuvo animando a toda la población. La lluvia fue un elemento determinante ayer, quizás para no ir la suficiente gente, aunque motivábamos a que sí lo hicieran, a raíz de la vaguada y la onda tropical que estaban interactuando ayer en la, por, en la porción occidental. Ya en el día de hoy, la Oficina Nacional de Metrología dice que la onda tropical está sobre la porción oriental y en vez de 14 que tenía ayer en en categoría de prevención, alerta verde, pues ha subido a 19 la que coloca la ONAMI, la Oficina Nacional de Meteorología. El COE tiene otros parámetros de alerta que utiliza, sobre todo en materia preventiva. Las alertas meteorológicas, que son las de la ONAMI, contempla 19 provincias. Entre estas está la provincia Hermanas Mirabal, aquí cerquita de nosotros, y la provincia Duarte. La alerta verde nos indica materia de prevención. Y combino un tema con el otro. La felicitación al comité organizador, sobre todo al presidente de la asociación de mayoristas, eh, Rafael Soriano, a publicarte a Telenor por este gran esfuerzo y cada año superar el anterior. Las expectativas son llenadas. Un espacio donde los Líderes políticos ha utilizado como plataforma para venir a proyectarse, a conocer y a colocarse en la opinión pública, a dar sus opiniones en torno a temas de la palestra pública, como la reelección presidencial, como la ley de partido, como el quehacer político. Interesante el escenario, le invitamos a que sigan acudiendo, que en el día de hoy estarán otras exposiciones también muy buena, la Asociación Dominicana de Rehabilitación está presente también en la Feria Mayorista y ha estado disertando en torno a diferentes temas, en el día de ayer la higiene postural, hoy tocarán otros temas, así que también acérquese por el stand y participe en la sala de conferencia de estas importantes actividades, estamos viendo imágenes, ahí está la Asociación Dominicana de, la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ahí está el stand que tienen ellos y las diferentes empresas comerciales, las dos casas de altos estudios, ya vimos la de la UCNE, la Universidad Nordestana, ahí está el stand de Telenor y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Telenor ofertando eh, cajitas digitales, el cambio para que usted vea televisión con mejor calidad, HD, High Definition. Por supuesto, opciones para todos los gustos. Vaya, distráigase, bote el golpe. Hoy es viernes, este fin de semana es una excelente opción para que usted vaya a conocer todas las ofertas que trae. Sobre esta todo fila. internet. La, sí, internet con tres meses gratis. Vaya a aprovechar estas ofertas. Y vimos la, una expresión estudiantil: hay un grupo de estudiantes que están llevando para que conozcan el corredor cultural, exposiciones eh, que tenemos también, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene ahí colocada en el corredor cultural de artistas nuestros, artistas, escritores, grandes escritores nuestros. Pues sigue la fiesta, termina el domingo con Alcada el temita que está pegado y que está buenísimo y que todo el mundo vaya a disfrutar, yo sé que sí Mañana, sábado también, a gente que le gusta el musicólogo hoy, el que le gusta el mayor mañana, y cierra el domingo con aljadasa. Ahí está. Bueno, le decía que la situación climatológica eh, eh, debe ser un motivo de, en otro orden, cambiando así de una vez de tema, debe ser motivo de precaución, sobre todo para la prevención. Según la, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, de, eh, que tiene su sede en los Estados Unidos, el Centro de Huracanes de los de Estados Unidos, perdón, informó el miércoles que existe un 70% de posibilidad para que en los próximos cinco días se formase una, una onda tropical, una onda tropical, un ciclón tropical, mejor dicho, que tendría velocidad máxima sostenida en la superficie de un minuto, así lo establecido, que es hasta 17 metros por segundo, 1.33 33 nudos, 38 millas por hora. Si sí, lo ha informado también esa depresiones tropical que están eh, creándose, la Administración Nacional Oceánica y Administración Nacional eh, por sus siglas en inglés NOAA Tenemos que tomar la precaución. Este es el mes, Francis, de la temporada ciclónica, que empezó el primero de junio y termina el 30 de noviembre. El mes entre agosto y septiembre, los meses, cum, los más peligrosos, donde se forman la mayoría de los ciclones que afectan. A, los, a nosotros, República Dominicana, sobre todo en este sentido, porque aquí es zonas muy vulnerables que reflejan cada vez que llueve la vulnerabilidad por la cantidad de lluvia, puede ser un poquito de lluvia, pero hay zonas que permanente, por su vulnerabilidad, pues son zonas de riesgo. Y en ese sentido, la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, han hecho las alertas preventivas. Ellos están bastante preparados. Cada año saben qué ocurre y que va a llegar esta temporada y tienen las estructuras la preparación los equipos necesarios para poder monitorear eh, cada una de estas depresiones onda tropical ciclones estos fenómenos que se forman en la actualidad ahora mismo aquí en san francisco de macorís tempranito en la mañana vimos cómo estaba cobijado san francisco por lo menos parte del centro de san francisco con una neblina y la temperatura que ha bajado es suficiente. La mínima estaría entre 20 y 22, según los pronósticos, máxima 32, 33. Ha bajado a raíz de que en los últimos días hemos tenido una temperatura bastante fuerte, muy calurosa, que afecta, nos afecta hasta el estado anímico de la gente. Entonces, prevención, precaución. Las lluvias se pronostica que estarían hasta el lunes y hoy es viernes, así que tomar la medida de precaución necesaria. Aquí hay una zona que tomamos en consideración y que los organismos siempre la ponen en alerta, que es la zona del Bajo Yuna, Bajo Yuna por la situación, insisto, de vulnerabilidad que ella representa. Así es que ahí está, temporada ciclónica, aquí, aunque en otra materia política, tenemos ciclones permanentes todo el año, Constante. constantemente. No, no, pero... no nos sueltan. Sí, Vamos a permitir que la doñita entre con el café Me ha apuntado que ha llegado nuestra amiga Leticia Gracias sí, por venir Y traernos, buenos días Nuestro cafecito sí, Entonces estos apuntes en materia del clima Raquel. Con sí. esos pronósticos, gracias Por el, por el volumen Sí, sí sí, <risa> sí, sí, por el volumen De terminar que este es el sí, Esta es la mía, muchas gracias Salud, salud para todos Empezar un día con un cafecito Es tradición dominicana Así es y con este ambiente, temperatura frío, frita. ¿eh? Un poco frío, así es, entonces es mucho más agradable. Tomar en consideración estos pronósticos, en este caso, recordar que esto es, ya agosto se nos fue, pero entra septiembre, meses eh, fuertes mm. donde se han creado la mayoría Ahorita de los Navidad. ciclones y que pesar, mm. fuera de temporada ciclónica, se han formado muchas ondas tropicales y ciclones que han afectado fuertemente a la economía, que han traído tragedia en República Dominicana. Así que dos temitas. Y en otro orden, hay gente que piensa que los valores se han perdido, que no existen, no, están ahí. Simplemente se relevan, se dejan a un segundo plano en algunos momentos, se obvian, otros lo tienen muy pendiente. Debo destacar y reconocer, eh, la honestidad del pueblo dominicano y la solidaridad en algunos momentos Y recientemente estuve en un mall La Sirena y extraviesen sin querer eh, Algún nivel de descuido que andaba con mis hijos El celular Hoy día eh, lo, es lo más, lo, lo más común que se te extravía un celular Se pierdan o que te lo roben el celular Absolutamente Y que aparezca alguien que lo devuelva Es noticia entonces, pero pese a esto todavía, insisto, los valores, es lo más importante que pueda tener un ser humano en la hora de que son educados por padres responsables, que entienden que es lo prioritario en la vida, que la, lo, el dinero, la posición política, económica, que usted pueda tener, que pueda ostentar, no sea lo importante. El jovencito, que ahora mismo no recuerdo su nombre, en edad de algunos 13, 14 años, fue al área de servicio al cliente y devolvió el celular para que a través de la bocina entonces llamasen y llamaron al último número que había marcado y así me contactaron. Entonces quise traer a colación este ejemplo de dignidad, de honestidad, como hay muchos, como hay cientos, pero que la verdad no es la normalidad, la gente quizás ni siquiera lo dice ni lo destaca. Y hay que aplaudir la honestidad del pueblo de los dominicanos en ese sentido, cuando devuelven lo que no es suyo. Y antes se nos educaba, esa era la forma de educar, de que usted llegaba a su casa y llevaba un peso que no era suyo, un lapicero que no era suyo, y los padres responsables le hacían devolver, y decir, vaya, llévelo donde lo encontró, pregunte de quién es, y devuélvalo, no, que, no se quede con lo suyo. Y esa gente que fueron educados así, difícilmente sean empresarios políticos, eh, profesores, médicos, algún profesional corrupto de, difícilmente que cambie su que, que tuerza su camino gente que haya sido educada en valores desde chiquitos en su casa destacar eso nos llena de felicidad de esperanza, de que no todo está perdido y que la mayoría de los ruidos que se proyectan ruido digo en las informaciones a través de las redes sociales donde se destaca lo negativo sobre todo como la prioridad, la sangre, los hechos sangrientos, la corrupción, eh, cuestiones personales. No es la prioridad, sino que destacar lo positivo que hace la gente siempre será noticia para estimular a otros que lo sigan haciendo. Aquí se hacer este comentario, esta acotación, sí. mm -hmm. sobre todo mm -hmm. por eso por los que piensan que todo está perdido y los no, que viven en el mundo amargado y desesperanzado. No, yo estoy de acuerdo no es contigo. Así. No es así. Mira Raquel. La mayoría son los más y mejores. Así mismo se refleja en el país los grados de desesperanza que se van abrigando o arraigando en el sentir del dominicano y son de los aspectos y de las cosas que nosotros debemos evitar y promover que por el contrario nos armemos de voluntad, uh -huh. de intención y de y de continuar claro. con fe. Pese a los comentarios que quieran decir porque sí, sí, sí. hoy día te hacen bullying, te, te relajan, te acosan si tú eres honesto, cosa que no debiera ser. O sea, te hace el pero, pero qué tonto, lo devolviste. No, eso no debe ser el discurso ni debe ser la forma de cómo enfrentar Pero tú quieres ver casos. la o sea, salida... Hoy se relaja, qué sé Pero serio? tú quieres ver la salida pulcra de un funcionario que haya estado en un lugar que posiblemente ha dejado rico a otros y este que ha salido con pulcritud y que ha cumplido, me imagino que es un una carga grandísima que tiene de la sociedad circundante de su entorno. De su entorno. Tú sí eres pendejo. No, y tú no, sí no hiciste eres. lo que hace el 99% de los políticos. Tú sí eres pendejo. Entrar lo en chancleta y salir en jipeta es Lo primero es aquí te hacen bullying. bullying en el país. Es una locura, o sea, eso es, un, es grave pensarlo y es así, de que la gente te relaje, te acose, te haga bullying, como dicen en el término. Eh, hoy día utilizado un término internacional que es muy de moda eh, porque usted cumpla con su deber, porque usted sea honesto, responsable, porque usted ponga el flow de piel y muestre tal valores que sean, luego se conviertan en sus talentos. Pues es gracias, penoso verlos así. Raquel, por tu tema Muchas y gracias. tu compartir. Usted no se mueve y regresamos en breve, que hay más contenido en de mañana y trataremos otros temas.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 Gracias a usted porque están con nosotros en De Mañana. Raquel <coughs> y amable televidente. Eh, comentábamos detrás de cámara, fuera del aire, eh, la entrevista que hiciéramos a Luis Abinader y al propio Guillermo Moreno uh -huh. respecto a, al espectro, al tema político. Con ellos tocamos no solamente la decisión. Yo, yo intenté ser un poco claro pero me abstuve, lo, lo admito, y es la, el cambio de actitud que tuvo el PRM siendo el partido que podía mantener una posición firme respecto a la ley de partido y finalmente el presidente de ese partido, el PRM, se despacha con que por lo menos Existe. tenemos ley. Sí. Y todo lo que ha venido de ahí, de ahí para acá, apenas cinco días o diez, eh, una semana, es que todo han caído en la cuenta de que hay que reformar la ley y que todo lo que se está en contenido genera deterioro de los partidos, debilita la participación ciudadana en los partidos, le da poderes plenipotenciarios a las cúpulas. Olvida a los integrantes, a los miembros, a los que votan. Y aquello la, que yo base. he dicho, que las bases y los miembros de los partidos son la sangre que debe correr entre las instituciones que lo constituyen, me refiero a los estatutos, y donde los ciudadanos se sienten parte de un proyecto de poder o de un proyecto de partido o de política. Todo lo que debía de regular y de promover por la democracia, este grupo de guanajo, escúcheme la palabra, que lo que va es a aprovecharse con honrosas excepciones, honrosas excepciones, porque no todos los diputados y senadores son iguales, pero el poder político lo ha usado y lamentablemente las decisiones son colegiadas, y por ende, si no tuvieron participación activa para producir una ley que corresponda a un Estado social democrático y de derecho, donde las instituciones jurídicas, me refiero a las leyes, sean respetadas, entonces ¿de qué vale tener una ley por tenerla? Pues conforme a esto... Nosotros como país nos hemos ido desarrollando con el, y no nos podemos quitar de encima la famosa frase de que la carga se arregla en el camino. Los países en, que han desarrollado y han potenciado sus virtudes, sus capacidades, son aquellos que han arreglado y han proyectado la carga para un trayecto. No que durante el trayecto nos arreglemos. Están dejando la improvisación. Entonces, la es carga. un alto grado sí, de improvisación. Un riesgo total. Y en ese tenor, como somos un país de improvisación improvisación y que muy pocas veces vemos que se proyecte un proye que se haga un proyecto no para arreglarnos en el camino, sino porque vamos hacia un camino y vamos a alcanzar un objetivo. Veo, yéndome a otro extremo más, hacia adentro de la sociedad laboral dominicana, que a pesar que tenemos entre 15 y 34 años una población activa, Así lo señalaba el jurista Carlos Salcedo respecto al sistema de seguridad social en la República Dominicana. Y es interesante ese dato que él, que él nos da. Escuchen, tenemos una economía muy particular, con niveles de informalidad de un 60%. El chiripeo. Uh -huh personas que no ahorran suficientemente para el retiro y sin ningún plan de salud. Viven el día a día y consumen lo que ganan. El 34% de la población tiene de 15 a 34 años en edad productiva, como una edad máxima, porque quiero entrar luego en que no es cierto que nosotros debemos de pensionar, de pensionar por edades, socialmente o laboralmente, a las personas. Porque nos estamos cargando con un desempleo o una falta de oportunidad mayor que está causando estrago en la familia dominicana. Pero, ¿qué dice Carlos Salcedo, a quien admiramos por su forma de de tratar lo, los temas y sobre todo el ejercicio jurídico. Verlo aquí, litigar en San Francisco de Macorís, la verdad que hace que uno se siente en el juzgado, aunque no tenga una audiencia ahí, solamente para ver cómo él plantea eh, sus fácticos de defensa o de acusación. Pues dice Carlos Salcedo que dentro de esa edad productiva está entre 15 a 34 años, ¿verdad? Pues miren esto que contrasta, pero la tasa de desempleo en ese rango poblacional está en un 30%, ¿a qué o hacia dónde vamos arreglando la carga en el, en el trayecto? Pues la carga en el trayecto resulta que de no aumentar el gasto público, se verá abocado el Estado a promover una reforma fiscal que genere mayores ingresos. Y obviamente, como aquí no hay una política de distribución de esa riqueza que hasta hace poco y que el propio José Ramón Peralta resaltaba en el discurso que dio en razón de la inauguración de la 24 edición de la Expoferia Mayorista 2018, y que pudimos ver entre el escenario, gente que se reía de los datos que daba, porque estamos viviendo un país totalmente distinto al que él y su grupo proyecta. La seguridad social, que es el, es el tema central, dominicanos en edades productivas y que están produciendo y que están laborando, que son empleados, donde están aportando a la seguridad social para su propio retiro, se está proyectando que será insostenible en poco tiempo aún, como he dicho yo en, en, en muchas ocasiones ojo dominicano exigirle a las instituciones que tienen que velar por esto y nosotros los aportantes para que el Estado no cometa, los políticos no cometan un desvarío que nos lleve por un trayecto de destrucción eso sería la debacle Estamos hablando de la riqueza más poderosa que se está acumulando en el Estado Dominicano. Es la que todos y todas producimos y aportamos. Óyeme, Raquel. Bueno, es que ahora tienen... Más es, de 540 mil la, millones. La de pesos. intención es aumentar de un 10 a un 14%. Por ciento. En los descuentos que harían para la superintendencia de pensiones y la edad de jubilación o de pensión de 60, de 60 a, 65. a 65. Una locura total cuando aquí la media de esperanza de vida está entre los 70 años. Entonces, explícame tú. Y tú sabes que tú tendrías te pasas que Te la vida entera trabajando, trabajando, entonces para morir en Tú en, tendrías que aportar 30 años de tu vida para recibir 8 años de, de, de sacrificio entonces no, imposible no, así, no. así no, es mejor, es una, una forma de matar a la gente a pellizquito Dios mío, voy a tratar de traer para la próxima semana estos temas un poquito más aplatanados sí. para que la gente entienda y por qué debemos de unirnos como ciudadanos de este país para que se produzca verdaderamente una real y efectiva transformación al sistema de seguridad social en la República Dominicana y recuerden las ADS. Que son la prestadora de servicio, o las que son intermediarias entre la prestadora de servicio, tienen que cumplirnos. Y estamos desprovistos, de no tenemos protección los usuarios. Bueno, pues esta decisión encontrará mucho rechazo sí. y eso es lo que esperamos, que haya muchos rechazos para esta intención de subir la edad de la pensión y los aportes por la superintendencia de pensiones. En otro orden nos saluda a nuestros amables televidentes en el WhatsApp, Banay de sector Madrigal, y nos manda... Una imagen de buenos días con una taza de café. Muchas gracias, banay Ramona Comprés de los Maestros. Ramona dice buenos días. Por este medio quiero informarles que las elecciones del Colegio de Bionalista, que estaba pautada para el día de hoy, fue pospuesta para el 14 de septiembre. Se dice que sigue firme en la plancha 1 por un colegio más cercano para todos. Feliz día para usted también. Roberto Johnson desde Las Terrenas. Nos escribe, nos manda eh, la lectura bíblica Eclesiastés Ecclesiastes, capítulo 3, verso 1. Muchas gracias, Roberto. Nos escribe Carmen Goris, de Sector Hermanas Mirabal. Nos manda una postal de Feliz Día. Muchísimas gracias, bendiciones para usted también, Carmen. María Gómez, de la Urbanización Toribio Camilo. Buenos días, para hacer una denuncia a la policía y al departamento del ayuntamiento. Eh, ¿Qué departamento? Dice, al ah, que se encarga de animales. Que el está en las urbanizaciones, en urbanizaciones, ayer los ladrones de, a caballo en los rieles se metieron a la casa de mi hermana y hasta el arroz se llevaron, tenemos el caballo detenido hasta que el dueño venga a buscarlo, eh, manda la foto del caballo, que está más, la inversión fue el muy el caballo alta, cuesta más que, que lo que, hay que se que que todo fue lo que se llevó, no. hasta el arroz, Dios santo, no lo entreguen, así es, Juana del Ensanche Duarte, y el que vaya a reclamar lo que pague lo que se robó, por Do, el doble robó, como están haciendo aquí en la república que utilizaron el caballo como instrumento, <ríe> Juana del Ensanche Duarte, una postal de bendiciones para usted también, gracias Juana el número que termina 8813 buen día, bella canción, un fuerte abrazo especialmente para Vladimir bendiciones de parte de Buenas Bernarda sea, Cleto de desde Salcedo, ahí está una fiel seguidora de Vladi. Nos escribe Yolanda Santos de Pisa Costura, nos manda una posada de buenos días, Yolanda. Gracias, Manolo. Lo vi ayer en la feria Mayorista. Así es que saludo, Manolo. Un placer para mí ver, verte, saludarte y darte un abrazo. Dice Manolo que quiere felicitarme a mí por el gran desenvolvimiento en la comunicación. Dice que soy Ay, de la mejor. Claro. Ay, estoy bájale, de un gym, bájale un chin, bájale un chin, pero gracias. Estoy de acuerdo. Gracias, Manolo. Isidra Castillo desde el capacito nos además que tú postal. eres una profesional del área de la comunicación y del periodismo entonces Muchas imagínate eh, tiene todas las virtudes así es mira emilio goris que estuvo también ayer por allá y que, que fue quedó de mandarnos el, el que, un, que llevó al doctor josé de Antonio una información Alvarado. está timado por públicamente por no la ha mandado sobre ese tema bueno ahí está él llevó a ese especialista que fue el disertante en el día de ayer Con el tema de la cuarta revolución industrial Y que no me vengan a mí Y con... ahí nos hicimos la foto Después Oíte, de la entrevista Que no ya me vengan a mí que con, con chaqueta, con chip Que yo no ah, soy ah, ningún hombre nuclear No te gustó no, esa no, no, no te no, gustó no. para nada María Paulino, buenos días El muchacho no le pega a una mujer Le pega al hombre porque él lo empujó Me refiero al video de Bélgica Ah, Be es un hombre Bélgica. Ah, lo que pasa es que tenía mucha mucho pelo, Parecía una mujer Ah, porque pues qué bueno que le diera. Gilberto, Gilberto Toribio Camilo, buen día Raquel, ayúdame y pasa esta reportaje que nos están pagando, pagando el lodo y el fango. Ahí está, de parte de Gilberto Javier Tejada. ¿Dónde es eso? Vamos a ver, dale play por favor. Dale play a esas imágenes del lodo que se ah, le han este, en lo, esa comunidad. Ah, pero lo mandó anteriormente, cierto. En esa comunidad la Toribio Camilo, ahí está. Pero bueno, ¿y cómo pueden andar por esa zona? Mira, un solo fango, míralo ahí se debe de, de, se debe de mira, nosotros debemos de, de tomarnos el tiempo los abogados para ayudar a la sociedad todo el que ha comprado en estas urbanizaciones que posteriormente lo dejan al abandono y a la suerte de los ayuntamientos y de los gobiernos han vendido esos terrenos con la con las virtudes de aceras, contenes, calles asfaltadas, luz, el, eh, tendido eléctrico, planta de tratamiento. Todo. Todo. Una, y una después, una mira, mira qué inversión. Dos, dos pisos muy gra eh, grandes para tener una calle en esas condiciones. Le han hecho un robo a la franca. Definitivamente. A la franca. Y esas son de las cosas que uno debe de. De, de moverle y llamarle a la atención. Correcto. También escribe, eh, vamos mira, a ver, desde Salcedo escribe Belice Pantaleón. Dice que tú estás muy buen mozo. Ay, muchas gracias, Belice, <risa> siempre cariñoso. Y Belice, y, muy agradable. Y mandándonos un mensaje. con nosotros ahí en de mañana. Dice el número que termina 0065 y fue que Félix volvió al ayuntamiento con todas esas barbaridades que están pasando ahí. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Saba escribe de acá de San Francisco Macorís. Buenos días, Paz Interior. Invitamos a la exposición Acuarelas por la Paz, símbolo de paz. Saba, pero completa la idea. ¿Dónde, cuándo? ¿A qué hora? Para que Saba la gente que quiera ir a buscar paz. Ahí está mandando una foto. Okay. Pero la foto es de él, ajá. Y los datos, Saba. Saba, los cuándo? datos, ¿para cuándo? <ríe> ¿A qué hora okay, dónde será la exposición? Saba, vamos a hacer lo siguiente. Él Me está envía... escribiendo. Ah, ok. Perfecto, <ríe> Feria para... mayorista, la hora ah, Saba. Okay. Saba en el corredor cultural será la exposición. Cuéntanos. Acuarela vamos a presentar por a Saba paz. para que la gente vea un artista Acuarela nuestro. por la Paz. Acuarela por La Paz. Ahí está en el Ahí corredor está, cultural. ¿A qué hora será? Y es en el día de hoy o mañana, Saba. Cuéntanos. Sí. Ahí está la exposición. Apoyar Aparela el artista por local. por la paz desde las 3 de la tarde.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 y San Francisco de Macorís, recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo, 187, sector Holguín y en Guisa, kilómetro 3 carretera Anagua sorteo a celebrarse en diciembre de 2018, farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud nos vamos a una pausa retornamos con más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 Solo en Goldstein, Palmares Mall.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 Aquí, Raquel. En este viernes frío, poco frío, las temperaturas han bajado por la situación climatológica de la onda tropical que está en la zona oriental, afectando a esta zona. Así que precaución, insistimos. Sí, mucha precaución y sobre todo eh, que sirvan las informaciones de meteorología para planificar, uh -huh. que no necesariamente tenemos que suspender, a menos que sea el aire libre, porque las actividades, hay que mediar entre esa. Parte. deben salir y, con su paraguas y debemos salir con nuestro paraguas uh -huh. Raquel la, la feria la exposición que se hace en esta edición 24 es interesante puesto que hemos visto eh, hay nuevos hay nuevas propuestas están las la tradicionales pero sobre todo ampliadas, uh -huh. con mayor exhibición y esperamos que eso tenga el impacto económico y social y sobre todo para San Francisco de Macorís que ha tenido en estos 24 años, sobre todo por el cambio de imagen, la proyección de ciudad comercial del nordeste o capital del nordeste, no solo de la provincia de Duarte. Y con ellos, ¿qué nos falta? Yo creo que debemos de ponernos a una en llevar un plan real de, de desarrollo en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, que nos permita colocarnos verdaderamente sí. en el centro de negocio de todo el nordeste. Cuando hablábamos el día pasado de los conflictos de choferes, paradas, ciertamente que los, las paradas, por tradición, estuvieron, o han permanecido en el tiempo a pesar de los cambios, jurídicamente uh -huh. que ha tenido la ciudad. De manera informal se han instalado en todos bueno, lados. Ha llegado el tiempo de que ha tenido que formalizarse, correcto. puesto que la misma ley de 63.15, la INTRAN, establece que no son, no se ven como, no se tratan como asociaciones sin fines de lucro, sino que son empresas. Claro. Y las empresas co tienen que asumir cobran los Cobran un pasaje. Correcto. Y tienen gastos y tienen empleados. Entonces, en ese sentido, no podemos olvidar la organización de la ciudad que permita al ciudadano circulante, que es como se le indica aquel ciudadano que sale de un pueblo hacia una ciudad más grande como esta, a, a, a generar los negocios o a trabajar en esta ciudad y se regresa en la tarde. Es decir, que la ciudad de San Francisco de Macorís, como muchas ciudades, en el día se aumenta su población demográfica, o su número demográfico. Y en la noche regresa a su tamaño real, que somos los que dormimos aquí, o vivimos aquí. En ese sentido, el transporte público recientemente fue ratificado, la sentencia del Tribunal Administrativo y donde ya el Constitucional ratifica esas sentencias. Entonces, el orden del transporte es que se conviva en un Estado social, democrático y de derecho y de igualdad de condiciones. Cada quien que haga su innovación y que produzca los espacios para transportar a pasajeros saliendo de un punto hacia los puntos que ellos transportan. Ya es una realidad que ese sector tendrá que entrar a la organización real del comercio. Que no se pongan bravos por eso y que no comiencen a protestar, la cuestión claro. es poner orden en la casa. Como debe ser, o sea, no puede ser que un sector sea dueño de un pedazo de la calle cuando todos los dominicanos pagamos impuestos para andar libremente en las calles y poder caminar. Y de nosotros manera nos libre identificamos la con también. la labor que realizan por porque es muy importante, fundamental. Y ahí, y ahí viven muchos amigos yo tengo y a ellos seré, será, serán mis protegidos siempre que actúen acorde a los nuevos tiempos, lo que deben le están dando la oportunidad de convertirse en empresarios. Correcto, deben ser inteligentes y ser saber inteligente. que eso es lo que conviene, la organizarse, organizarse, porque hasta en la casa tiene que haber organización, entonces afuera también. Eso, eso es así, un tema que hay que dar seguimiento. Recordar que hoy seguirán produciéndose las lluvias, todo este fin de semana se habla hasta que hasta el lunes salga con su paraguas una onda tropical, y una vaguada interactuando en la parte oriental de nuestro país. Hay alerta de inundaciones repentinas, eh, crecida de ríos, arroyos y cañadas. En este sentido hay alerta para 18 provincias en el país. Está la provincia Duarte y la provincia hermana Mirabal dentro de esas 18. Así que toma la medida de precaución, pero de todo modo diviértase este fin de semana. Participe de todas las opciones que le presenta la Expoferia Mayorista 2018 en su vigésima cuarta edición. Saca su, con su paraguas. Si no tiene transporte, vaya al Parque Duarte y desde ahí unas guaguitas de manera gratis te le van a llevar al Club Mayorista en la zona de Mirabel para que usted disfrute de todas las exposiciones, desde las 3 de la tarde hasta las 10, 12 de la noche, que termina sí. con el show, en los que le gusta eh, la música urbana, reggaetón, el merengue, hay exponente para cada gusto, así que vaya a disfrutar de la expoferia que termina este domingo, y de nuestra parte nos encontramos el lunes, Dios mediante, Dios mediante. buenos días.